Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Alonso de Más Ciencia por México. Estamos eh, transmitiendo en vivo en esta ocasión porque, eh, bueno, además de atender las recomendaciones de sana distancia ante esta situación que nos concierne a todos en estos momentos, que es la pandemia por la COVID-19, pues Además, este, queremos presentarles a unos compañeros, a unos amigos que se encuentran dispersos en muchos lugares alrededor de la República Mexicana. Ellos son integrantes del grupo Crustal Miatzil, que están organizando actualmente el primer torneo de biología online eh, para que participen eh, estudiantes de secundaria, de preparatoria y de universidad, además de otros, pero... Yo no les voy a platicar este, sobre este concurso porque eso le va a tocar a nuestros invitados. Y en esta mitad tenemos a tres invitados y ahorita va a llegar alguien más. Quienes son eh, eh, Mari Carmen Uch, que es la directora de Cristal eh, Miatzil. Tenemos a este, Tere Parra, que es la coordinadora de vinculación de, este, de esta organización. Y a César Martín, quien es el coordinador general ...de el examen y permítanme porque al parecer ahora tenemos a... ...ahora tenemos a alguien más que acaba de entrar, nada más que pues se nos puso de cabeza... ...como todo en esta circunstancia está puesto de cabeza, lo cual no implica que no podamos ver... ...ah no, en el video sale bien, en mi pantalla sale de cabeza... Eh, ...él es René Jiménez, también conocido como Kenai, quien es el secretario general... Eh, pues bienvenidos, muchachos, y muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista a distancia. Gracias. A al contrario, usted, gracias a ustedes por gracias, recibirnos. Gracias, sí, por la oportunidad tan grande. No, no, no tiene nada que agradecer al respecto. Este, Les comento, voy a preguntarles algo sobre ustedes, sobre su organización, y más adelante entramos a platicar sobre el. Examen, pero quisiera este comenzar pues primero las damas y este por supuesto eh, quisiera comenzar con Mari Carmen quien es la directora a que nos platique ella quién es quién eres tú Mari Carmen y este a qué te dedicas y cómo surgió tu interés por la ciencia bueno yo <ríe> soy Mari Carmen estudio actualmente nanotecnología eh, pero antes de esto, el año pasado participé en la Olimpiada Nacional de Biología y luego me fui a la Internacional. Las Olimpiadas tuvieron mucho que ver para <risa> que siga por el camino de la ciencia, pero desde muy pequeña siempre me llamó la atención ver todo lo que hay alrededor y preguntarme cosas como, pues, ¿por qué sucede, no? Bueno. Vengo también de, no, no estoy viviendo en el lugar donde, donde está mi familia, ni tampoco el lugar donde nací. Entonces, también por esta por este deseo de seguir con la ciencia, he, he tenido que ir a otros lugares. ¿no? ¿Actualmente en dónde radicas? Ahora estoy en Ensenada, Baja California. ¿Desde Ensenada y qué fuiste a hacer hasta allá? <risa> A estudiar la tecnología Oye, pero entonces Para saber qué tanto recorriste eh, De dónde eres originaria Bueno Nací en Mérida Crecí en Cozumel Y estudié la prepa en Mérida Pero mi familia actualmente o sea, básicamente está... Básicamente te <ríe> fuiste De extremo a extremo del país Siguiendo tu pasión por la ciencia Así es también Perfecto, gracias al Mari apoyo Carmen. de toda mi familia y la gente que siempre ha creído en mí. Siempre es bastante importante tener el apoyo de la familia y, y, y de amigos y de compañeros que nos apoyen en estos sueños. Este ahorita volvemos contigo, Mari Carmen, y gustaría ceder la palabra a, a, a Tere. Tere, ¿nos podrías platicar, este, bueno, tú quién eres, qué estudias, de dónde eres, dónde radicas y qué es lo que te apasiona de lo que haces? Um, claro que sí. Eh, pues mi nombre es Tere, como ya escucharon. Eh, prácticamente estudio en la Facultad de Ingeniería Química de la UADI, Ingeniería en Biotecnología. Y... En cuanto a de dónde vengo y por qué le interesa esta parte científica, pues es algo parecido con mari Carmen, igual había estado compitiendo a nivel nacional en Olimpiadas de Biología, pero hay algo un poquito que hizo que detonara ese interés por la ciencia, que fue el estar dando clases. Desde los 17 años comencé a dar clases en diferentes áreas de la Biología y realmente Excelente. me sentía muy apasionada por la parte de bioquímica, por la parte de botánica, por la parte de biología celular. Y pues de hecho ahí fui, ahí fui cuando conocí a Mari Carmen, que fue una de mis alumnas igual a César, que fue otra que le di clases. Entonces realmente ha sido una costa de tres, cuatro años más o menos en los que he estado entrenando a chicos aquí en, en Mérida. Excelente. Entonces, eh, tú eres originaria de Mérida, sigues ahí y al parecer, bastantes de los que están aquí fueron tus alumnos. Actualmente, eres, este, estás estudiando biotecnología, por lo que escucho, en la Autónoma de Yucatán y actualmente formas eh, parte de Custalmeatzil como este, la encargada de vincular, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. Bueno, pues vámonos con con René o Kenai. Este, ¿Qué nos puedes platicar sobre ti que nos han compartido también tus, este, tus compañeras? Pues bueno, um, yo estudié, bueno, estoy estudiando uh, la carrera de física en la Universidad de Guadalajara. Estoy estudiando en Guadalajara, pero pues bueno, mi familia es de un pequeño pueblo al sur de Jalisco eh, y es aquí donde estoy pasando el confinamiento, la cuarentena. Uh, pero bueno, realmente yo nací en Colima, luego me fui al Estado de México, luego vine a Jalisco, así que he estado en muchas partes del país viviendo, y pues finalmente estoy aquí. Um, yo creo que mi gusto por la ciencia viene, eh, viene desde mi primaria, secundaria, podríamos decir, uh, porque tuve muy buenos maestros de, de ciencia que realmente cultivaron esa pasión. Hubo uno en especial, mi maestro de física de secundaria, que pues gracias a él es que estudia, estoy estudiando física, realmente me dio mucho esa pasión. Y pues uh, siempre me dio por entrar a concursos de, de ciencia, así que me metí a muchos de matemáticas, de química y pues finalmente llegué a la biología en 2018. <ríe> y bueno, participé en la Olimpiada, también igual que Tere, te estuve dando clases, yo en Jalisco, tengo mi pequeño ejército. <ríe> que, sí, pues básicamente eso es, me ha gustado participar, enseñar y pues ahora organizar este pequeño concurso para que todos podamos pasar un buen rato en nuestro confinamiento. Excelente. Y finalmente nos queda este César, César, pues las mismas preguntas, ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿En dónde radicas? ¿Y a qué te dedicas actualmente? Eh, con gusto. Bueno, mi nombre es César Martín Gural, vivo en Mérida, igual que Tere, y pues ahorita actualmente estoy terminando el último semestre de bachillerato y pues el plan es estudiar la licenciatura en biotecnología y bueno, ahorita me dedico a... Todavía estoy concursando en la olimpiada Nacional de Biología. Sigo formando parte del preselectivo para ver quiénes compiten en la internacional. Y pues me estoy dedicando tanto a eso como a la coordinación y elaboración de los exámenes del concurso. Ok. Eh, bueno, ahorita podríamos platicar de dos cosas eh, al respecto, ¿no? Este, nos podríamos este, poner a platicar sobre el examen este primero, pero también quisiera conocer un poco más sobre su organización, Kustal Este, Miatzil. este ¿De dónde le qué es? ¿A qué se dedica Kustal Miatzil? Este, Tere, no sé si tú quieras abordar esa pregunta o Mari Carmen. Ah, si quieren puedo abordar esa pregunta. Claro. Bueno, Kustal Miatzil viene del maya, de la lengua maya yucateca, significa la ciencia de la vida. En Kushtar Miatzil, como pueden ver, somos jóvenes que por algún otro motivo nos apasiona la ciencia y en específico la biología. En el caso de las olimpiadas sí, pues nos ayudaron eh, bastante para unirnos y conocernos y emprender todos juntos este proyecto. Entonces, eso básicamente es lo que es Kushtar Miatzil. Jóvenes apasionados por la ciencia, que queremos compartir esta pasión con todos ustedes. En cuanto a la organización interna, pues eh, estamos trabajando en distintas áreas dependiendo de las habilidades de cada quien. Es un equipo interdisciplinario, como podrán ver más adelante con nuestros siguientes invitados que bueno, ellos no precisamente entraron a esto por biología, pero sí por ese amor a la ciencia. Entonces, bueno, como saben, pues, soy la directora general, Teresita es mi de vinculación, Kenai es secretario general, César, coordinador general, y ya veremos a los siguientes integrantes en la siguiente parte. Sí. Más adelante tendremos con nosotros a Abel y a Jesús también, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya los conoceremos. ¿Y, y cómo surgió, este, desde hace cuánto surgió esta, eh, esta agrupación? ¿Cuánto tiempo llevan organizándose y además del examen, este, han hecho algunas otras actividades? Eh, esto del examen del primer torneo virtual, bueno, online de biología, es la primera actividad que tenemos como Cushtalmiatzil, y realmente ha surgido todo esto sobre la marcha en una en cuestión de tiempo relativamente rápido. Si quieres, que nos puedes contar un poco más sobre la idea. Que nos puedes platicar un poco más sobre el, la idea de cómo surgió el torneo. Creo que se trabó. Sí. Ay, se nos trabó como la... bueno. Este, ya, pues ya no sé, sabes. este sí. Si, bueno, si sí. Tere bueno. o César quisieran. Ajá. Bueno, pues en sí, esta parte surgió precisamente porque en ahorita con lo del coronavirus y con lo de la pandemia y el que tenemos que estar confinados en nuestra casa, entonces. Realmente sí era algo así de que se estuvieron cancelando muchas actividades científicas, eh, sobre ah. todo nosotros que nos dedicamos más a esta parte de, de querer participar en concursos y que de la nada venga esto de la pandemia y se cancele todo. Ahí César, por ejemplo, se le canceló sus entrenamientos. Ah, sí. <risa> igual no en sé. Último... Eh, pues, Por ejemplo, ahorita cancelaron tanto la Olimpiada Internacional que iba a ser en Japón Como la Olimpiada Iberoamericana que iba a ser en Costa Rica Entonces ahorita pues estamos en espera de la propuesta de los japoneses A ver si se va a realizar una Olimpiada Internacional como en línea o en medios virtuales Y pues por eso seguimos todavía con el entrenamiento y el proceso de selección Pero pues sí, el hecho de que claro. es esta situación haya surgido, pues vino a cambiar bastantes cosas y de igual forma pues nos motivó a nosotros a, bueno, si no podemos esparcir ciencia de forma presencial como normalmente lo hacemos con la gente que conocemos y que nos rodea, ¿por qué no hacerlo eh, tal vez realizando un concurso en el que nosotros podamos dar a conocer diferentes ámbitos de la biología, compartirlo con personas de diferentes edades, de diferentes lugares de origen? Y todo para que puedan empezarse a adentrar en el estudio de esta ciencia. Sí, porque a veces también okay. pasa que escuchan un poco sobre biología, pero sí me preguntan, oye, ¿qué es eso de biología? ¿Qué es lo interesante de la biología? ¿Cómo se estudian los seres vivos? Y también para compartir un poco de y que puedan tener todos como que una probadita de qué se hace, qué hacen los científicos en, en biología. Sí, pues al Entonces, final, de alguna te... manera. Perdón, Tere, este, perdón, este, este podría repetir lo, este, tu intervención. Ay, perdón. Pues no, eh, así como dices, César, al final en cuentas compartir, este, pues este gusto con otras personas. Por ejemplo, yo siempre les digo que a mí me hubiera gustado que desde la secundaria me muestren a la biología como me lo mostraron en el nivel preparatorio o ya, en, muchos, muchos no tienen este alcance hasta la universidad. Entonces realmente siento que es muy importante comenzar a desa desarrollar esa parte analítica en la biología desde que estamos en la secundaria, en la primaria, ¿no? Sí, realmente hay muchas cosas que la gente no conoce de la biología. Yo siento que eh, la biología hasta cierto punto es una ciencia que mucha gente pasa por alto. Eh, por ejemplo, eh, al menos donde yo estoy en el área de ciencias biológicas en mi prepa, ¿no? Y pues eh, hay mucha demanda para la carrera de médico cirujano. Y pues entiendo la, el, la fijación con la parte de anatomía y fisiología, pero pues les digo, si se ponen a pensar, todo esto deriva de la biología. O sea, al final de cuentas todo es una rama de la biología. Entonces hay que conocer la biología para poder conocer las demás ramas. Excelente. Bueno, este por lo visto, eh, René bueno, Kenai ya volvió con nosotros. Este, son los técnicos que hemos estado experimentando en estas circunstancias. Entonces, bienvenido de vuelta, este Kenai. Este, y estamos platicando sobre la motivación y el origen de este primer concurso este, de biología online, nos comentaban. ...acerca de las olimpiadas y el deseo de eh, compartir la ciencia. Algo que me llama la atención es que ustedes son olímpicos o, o son exolímpicos... ...que han tenido la oportunidad de participar en las olimpiadas que este año... ...desafortunadamente han sido canceladas. Eh, no sé si este, nos gustaría compartir este, pues, cómo funcionan las olimpiadas... ...para quienes no hayan escuchado de ellas previamente... Eh, ¿Qué son las olimpiadas del conocimiento? ¿Solamente hay de biología? ¿Y a qué se refieren cuando dicen que hay entrenamientos? O, porque mencionaron que se cancelaron hace un momento. Y bueno, este, antes de contestar esto, queremos este, pues enviarles un saludo a, a Marcio David, que nos está sintonizando desde Honduras, a Gerardo y a Suri, quienes nos están comentando ahorita mismo en el video. Les recuerdo que si tienen preguntas, para nuestros amigos de Kushtalmiatzil. Nos pueden este, hacer las preguntas dentro del chat del video o este, los comentarios eh, del propio video y nosotros las podemos contestar aquí mismo. Pero no este ¿quién de ustedes le gustaría contestarnos la pregunta de pues, qué es una Olimpiada y qué es un entrenamiento y cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues, eh, no sé si, bueno, todos ellas han tenido la oportunidad de estar en una Olimpiada, pero actualmente yo sigo en una Olimpiada, porque todavía pertenezco al preselectivo, entonces, eh, bueno, a mí me gustaría compartir la experiencia que por ahora estoy viviendo y la que he vivido. Bueno, las Olimpiadas del Conocimiento para nivel Bachillerato, que es donde la gran mayoría de los jóvenes empieza a descubrir realmente la vocación por la ciencia, eh, son eventos que son auspiciados por diferentes asociaciones o organizaciones que se encargan pues, de aspectos científicos. Las más populares de las Olimpiadas de la Ciencia son las tres que se consideran igual como que las ciencias más populares. Está la Olimpiada de Física realizada por la Sociedad Mexicana de Física y la Olimpiada Nacional de Química y la Olimpiada Nacional de Biología auspiciadas por la Academia Mexicana de Ciencias. Sin embargo, pues también existen otras Olimpiadas como la Olimpiada de Geografía, de Astronomía, de Informática, de Historia y de Matemáticas. Pero a las que mayormente les llaman Olimpiadas de la Ciencia son estas tres. Bueno, eh, en particular la Olimpiada de Biología es un concurso en el que se busca evaluar los conocimientos de los jóvenes que cursan el bachillerato, pues de esta ciencia. Pero realmente esta ciencia, a pesar de que eh, es una ciencia que se ve en bachillerato, los temas por evaluar en la olimpiada Nacional son temas ya bastante más profundos, extensos y probablemente de nivel licenciatura, a veces maestría. Entonces hay muchas cosas que tenemos que estudiar nosotros por nuestra cuenta y en algunos estados se encargan de entrenar a los jóvenes con aptitud para poder pues, sobresalir en estas competencias. La Olimpiada Nacional se hace cada año en un diferente estado. Y bueno, en este estado eh, y en esta competencia hay dos fases. La fase teórica, que es en la que concursan todos los estudiantes seleccionados de todos los estados del país que participen. Y ya a partir de ahí, de ese examen teórico, se seleccionan a los 80 con mejor puntaje para la siguiente fase, que es un examen de laboratorio en el que ponen a hacer distintas prácticas pues para evaluar eh, la teoría aplicada y también el razonamiento analítico para poder eh, resolver estos problemas de laboratorio. Y pues ya después de estas fases de concurso se hace un promedio y se califican los puntajes y ya de ahí se determina quiénes son los 15 mejores estudiantes del país en esa Olimpiada que van a ganar medalla de oro. Los que ganan medalla de oro, pues, eh, ahora son parte del selectivo nacional y van a competir entre ellos para ver quiénes cuatro se van a la olimpiada Internacional y qué otros cuatro se van a la olimpiada Iberoamericana de Biología. Y bueno, con los entrenamientos que nos referíamos a que, al menos a mí me los cancelaron, es porque... Eh, bueno, yo gané medalla de oro en 2019 en Chiapas, entonces ahorita en este semestre de, en este primer semestre del 2020 me correspondía asistir a entrenamientos en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, para pues prepararnos para las competencias y ser seleccionados, pero pues por la situación del coronavirus y, de, y las medidas de seguridad se tuvo que cancelar todo este rollo. Claro, y me imagino que esto no es exclusivo de la olimpiada de Biología, sino todas las que mencionaste al principio. Sí, este, hemos tenido bastantes comentarios, este, generalmente enviándoles saludos. Este, Armino Uch nos está enviando saludos, Ariana Alejos, Rodrigo Vázquez Venegas, este... Menciona que es un trabajo bastante admirable y que les manda saludos los nanitos y la Sociedad de Estudiantes Nano, me imagino, la SE nano este, ¿quién más? Y Vero Rosado Uc, también este, envía saludos a Mari Carmen. Eh, y bueno, hay una pregunta este, de, de Mario, este digo, de Marcio, perdón, que ahorita vamos a, a llegar a, a un momento, ahorita la vamos a hacer, pero ahora sí, este cuéntenos este, cómo, cómo pretenden hacer un examen este, online. Sí. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues... ¿Eh? Si, eh, Sí, yo coordino esta parte de la elaboración de los exámenes, entonces, ahorita lo que hemos estado haciendo es eh, bueno, reunirnos entre los diferentes muchachos que conformamos el equipo y también junto con profesores que se ofrecieron voluntariamente para ser nuestros asesores, colaborar en la creación de reactivos y también, pues, nos están ayudando a revisar los que nosotros hacemos para poder armar el examen, para poder dejarlo con cierta calidad y cierto nivel, para poder evaluar, eh, pues, lo que queremos eh, examinar en los participantes. Este examen, pues, se está realizando de forma colectiva. Eh, igual se debe calificar de forma colectiva. Y ahorita, en esta etapa de la organización, estamos encargándonos ya de los detalles finales de cada examen y de cómo los vamos a presentar de forma virtual para que se presenten en una plataforma en línea. Ok, eh, y cuando, desde cuáles son las fechas de este torneo, de este examen? Bueno, pues eh, no sé si Mari Carmen quisiera contestar la pregunta, porque pues ella fue, no sé, ella decidió las fechas, entonces me gustaría igual que nos dijera sus razones, porque igual a mí me parecieron buenas fechas. Sí. Bueno, son a partir del 9 de mayo, van a haber tres exámenes, tres entonces a partir del 9 de mayo, cada ocho días se van a ir, se van a ir presentando. Eh, las fechas realmente fueron elegidas entre el comité, también se, se, pro, se propusieron estas para que se realice todavía dentro de la cuarentena, donde podamos distraernos un poco con este tipo de actividades. Sí, pues, una de las ideas originales era que pues, esto fue, sirviera como distracción para aquellos que están pues, encerrados y que pudieran aprender ¿no? y hacer algo útil con su tiempo. Entonces, pues, la idea era que las fechas se acomodaran cuando todavía, bueno, uh, que no regresáramos a clases y, pues, ya que se extendió, pues, se va a mantener <ríe> así un tiempo. sí Sí, también se eligió okay, que fuera por varias fases, eh, se eligió que se fuera por varias fases, igual para aprovechar todo ese tiempo e ir teniendo más dinámicas, tal vez, entre fases. Sí, justamente algo este, algo similar les quería preguntar, pero les propongo que primero, este, y antes de comenzar con todo eso, este, pues hagamos el cambio para que Abel y Jesús puedan entrar, no, nos platiquen un poco más sobre, este, sobre ellos también, sobre el examen pero quisiera aprovechar esta oportunidad considerando que quizás algunos ya están interesados eh, ¿en dónde se les puede contactar? ¿cuáles son sus eh, sus eh, la forma de contactarlos? y bueno, me gustaría antes, antes de entrar a eso me gustaría hacerles tanto a César como a René o que nadie, este, quienes ahorita pues ya van a cederle sus, sus lugares a este, a Abel y a Jesús eh, creo que Teresita también tú te te, te retirarías o, o, o, o tú te quedabas um, pues en este caso tengo entendido que Mari Carmen va a entrar con ellos dos entonces me retiraría uh -huh. Ok, pues, este, no sé si quieran comentar algo adicional este, a lo que hemos platicado. Pues, realmente comentar que para los chicos que estén interesados y las personas que lleguen a ver esta transmisión, pues, todavía estamos aceptando eh, inscripciones, todavía pueden registrarse y participar. Y, pues, anímense, va a ser una experiencia muy padre, los exámenes están quedando... Están quedando bastante interesantes y pues esperamos que les guste, sea una experiencia grata y agradable para pasar esta cuarentena y aprender más de ciencia y sobre todo de esta ciencia de la vida. Uh -huh. en, También igual, Teresita? Un poquito... sí, Teresita nos quiere compartir un poco de difusión. De lo que ah, sí, este este, para contactarnos. Más que nada yo soy el primer contacto en esta parte de... Cuando quieren quiere llegar un asesor o cuando quiere llegar una asociación o incluso con algunos chicos he tenido bastante contacto por medio del correo, ahí pueden checar uh -huh. el correo. El correo es torneo de biología online Igual ahí en la convocatoria, en una de las convocatorias está el número de Mari Carmen y el mío, por si ahí gusta contactarnos. Eh, pues estaría bastante eh, pues bien no pues al final de cuentas aquí aquí les respondo sus dudas excelente muchas gracias Tere y aquí. este que no sé si quieras darnos unas últimas este palabras de despedida claro claro muchas gracias uh, pues bueno principalmente como dijo César que pues esta es una experiencia muy grata la verdad estamos planeando el equipo todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para que, pues, disfruten este concurso, que lo aprovechen al máximo. Y, pues, si les gusta, la verdad que tienen un acercamiento con la ciencia que tal vez a más de uno le llegue gustando. Así que, pues, no tengan miedo de, eh, de meterse más en, en la ciencia, que, que no le tengan miedo y, pues, que estaremos esperándolos. Eh, pues, sí, sería todo. Excelente, muchas gracias. Bueno, este, mientras esperamos que lleguen los demás compañeros, muchas gracias a ustedes este por estar con nosotros, Tere, Kenai, César, van a seguir con nosotros en la transmisión, nada más que van a estar backstage, y ahorita vamos a invitar a Abel y a Jesús, pero mientras eso ocurre, quisiera compartir con ustedes eh, la página este de ellos, además de mencionarles que la descripción del video de esta transmisión eh, van a encontrar justamente la, este, algunas formas de contactarlos, algunas formas de entrar en contacto con este Miatzil, que es eh, el, en realidad, pues sus redes sociales, su Instagram, este, eh, hay un link a la convocatoria para que ustedes lo puedan ver. Y esta es la página, torneodebiologiahon.website.com. Aquí pueden encontrar muchos recursos que son las categorías, el temario, acerca de ellos, acerca de Cristal Miatzin, quiénes son los colaboradores, quiénes son los patrocinadores, un foro y un blog, además de el correo que ya nos mencionaba este Tere, este, su página de Facebook y el Instagram. Y, y supongo que aquí también pueden chatear con ellos, aquí está la convocatoria, las categorías, bases y registro, el temario, que son algunas de las cosas que eh, han estado preguntando eh, eventualmente eh, en, el, en el chat y que ahorita vamos a, a profundizar en ellos, pero de entrada lo pueden encontrar acá. Si ustedes están eh, sintonizándonos eh, en ya este, tarde porque no es la versión en vivo y ya no pudieron preguntar, Aquí es en donde van a estar este, todas las eh, cosas que estamos platicando ahorita. Y, pues bueno, este, después de haberles mostrado pues, la página de Custal Medil y del torneo de biología online, en donde ustedes pueden encontrar toda la información, quiero volver al estudio con este, todos nuestros invitados. ¿Quiénes son? Mari Carmen... Quiénes son Jesús y Abel. Mari Carmen, pues ya te conocemos, entonces vamos a pasar a platicar este, y que nos platiquen Abel y Jesús, quiénes son, este, eh, de dónde son, a qué se dedican, en dónde radican. Entonces, no sé si podemos comenzar con Abel. Vale. Bueno, yo soy originario de Guaymas Sonora. Pero pues igual que Mari Carmen, eh, pues mi formación académica y donde he estado viviendo, pues ha ido cambiando mucho con el tiempo. Eh, la mayor parte de mi formación académica, o sea mi primaria y mi secundaria, fueron en Mexicali, Baja California. Pero para la preparatoria me, me cambié a La Paz, Baja California Sur. Eh, y pues ahorita en, estoy en la universidad estudiando la licenciatura de nanotecnología. En, en el Centro de nanociencias y Nanotecnología de la UNAM junto con Mari Carmen y Jesús. Uh -huh. y es Pues me parece muy, muy padre que podamos estar los tres eh, en este proyecto y realmente mi acercamiento con la ciencia, eh, yo creo que desde muy chico siempre me interesó como el saber por qué las cosas funcionan y irlas como deconstruyendo en pasos sencillos, ¿no? Y justo por eso siempre me ha gustado también la tecnología y la programación y otro tipo, otros tipos de eh, áreas. Y creo que a mí me interesa mucho, por ejemplo, ahorita que estamos en la cuarentena en temas eh, muy difíciles por el coronavirus, cómo la tecnología nos puede traer estas grandes oportunidades para realizar un cambio ¿no? y poner como nuevas, eh, nuevas tendencias en, en términos de concursos, de actividades. Eh, educativas y pues es algo que me ha estado ilusionando mucho el poder eh, utilizar las tecnologías a favor de la educación y de la ciencia. Excelente. Y, y Jesús, este, ¿qué nos puedes platicar? Claro. Eh, bueno, yo soy Jesús, originario del estado de Hidalgo. Este, eh, también estoy estudiando la licenciatura en nanotecnología con Mari Carmen y con Abel en Ensenada, Baja California. Y pues bueno, eh, mi afinidad por la ciencia eh, fue desde muy pequeño. Yo recuerdo que mis, mis padres me habían comprado un, un libro. De ese libro surgió el interés por la ciencia. Era acerca de los científicos y, pues, bueno, al empezar a leerlo, me di cuenta de que el, el saber acerca de las cosas que están alrededor, el por qué suceden los fenómenos de la naturaleza, pues, me empezó a, a llamar desde muy pequeño. Y entonces, pues... Veo en este momento al concurso como, como, un, como algo para facilitar a los demás el conocimiento. Y al igual que dijo mi compañero Abel, en esta cuarentena yo creo que es muy importante tener actividades y qué mejor que hacer algo que tenga que ver con la ciencia. Ok, ok, ok. okay. Y entonces me imagino que es a partir de esta motivación que ustedes también se animan a participar en... Eh, en Custalmiatzil, eh, participar en la organización de este concurso. Tengo entendido que Jesús, tú estás encargado de la creación de contenido sí, este, es. eh, para la página o para el torneo también. Es, es para la página de Facebook. Eh, eh, trabajo directamente con, con Abel. En, nos estamos comunicando constantemente acerca de qué es lo que se van a publicar. este Trabajamos eh, con planes, con metas. Y, pues, con base a, a ello, eh, hacemos las publicaciones diarias. Ok. Sí. Este, y, bueno, Abel, tú eres el coordinador de diseño, lo cual tiene sentido este, que estés en contacto con Jesús, que es el creador de contenido. También es el diseñador de, bueno, el coordinador del diseño de todos los elementos que aparecen en sus redes sociales. Sí, así es. Eh, es en lo que hemos Incluyendo, dedicado. pues... Y me imagino que incluyendo la página, ¿verdad? Sí, junto con otro compañero del equipo estamos revisando también el diseño de la página y el contenido de la misma. Excelente. Pues se ve bastante bien eh, todo lo que han compartido. Si ustedes lo quieren este, ver y, pueden, y lo quieren analizar, recuerden que toda la información está en la descripción de este video eh, y ahí pueden encontrar pues, todo el trabajo que han realizado eh, eh, lo, la, los integrantes de Custal Miatzil para este, desarrollar la actividad. Y podemos platicar un poco más ahora sí sobre el torneo en sí, ¿no? Eh, ya sabemos cómo surgió, que en realidad todo esto era una cuestión de... Surge tanto de la motivación que quieren este, transmitir sobre la pasión que les da el conocimiento, hacer la ciencia... Este, la biología en particular, pero también compartir esta manera de realizar eh, la difusión de la ciencia que son las olimpiadas del conocimiento, que sí. dada la circunstancia actual no se puede este, hacer de manera presencial y que quizás muchas veces eh, por distintas razones quizás tampoco puedan asistir muchas personas y ahora sea mucho más sencillo que las personas participen. Eh, algo que me llama la atención y que yo a, a, a título personal y a nombre de Más Ciencia quiero resaltar y celebrar es que, este, por lo visto, vienen de un este, de un contexto este, muy amplio. No son solamente biólogos, sino que son estudiantes de nanotecnología, son estudiantes de física, de biología, de biotecnología, que se juntaron para esto. Y, y bueno... ¿Quizás la, la elección de biología haya sido simplemente casual por la Olimpiada o, o hubo algo más para elegir biología? Eh, se eligió biología porque es, quería, bueno, como fue una idea que fue surgiendo con las personas que participaron en la Olimpiada de Biología, pues sí teníamos todos esa inquietud todavía de... Querer compartir biología en específico, pero sí nos gustaría hacer más eventos con diferentes eh, ramas de la ciencia. Igual, una cosa que tiene de especial este torneo de biología es que el enfoque del, del contenido en sí es interdisciplinario también por este motivo de que nos gusta la ciencia y la ciencia pues necesita, ne necesita el trabajo en equipo y comprender de diferentes ramas. Sí. Creo que algo también muy, muy, muy curioso es que, pues, eh, realmente la interacción de nosotros dos, de Jesús, tanto Jesús como yo al equipo, surgió a partir de otro proyecto, que es un grupo que formamos eh, en nuestro salón de eh, la licenciatura en nanotecnología, o sea, con Mari Carmen, Jesús, yo, entre otros compañeros. Eh, para hacer proyectos que justamente apoyen a esto de la, de la divulgación científica de una manera divertida, haciendo actividades, y pues que se pueda hacer algo más como eh, hacer tendencia a esto de compartir la ciencia. Y fue, yo creo que a mí también me parece muy impresionante como eh, un grupo, justamente como dices, de gente tan diversa, y de todos los lados del país se juntaron y de, un, y de una idea chica surgió algo muy grande. Y algo que yo, a la verdad, le veo mucho futuro y, y me, me ilusiona mucho. Excelente. Este, Jesús, ¿quieres agregar algo? Claro. Eh, bueno, lo único que me gustaría también agregar es que todas las personas que tengan, por ejemplo, intereses también por la ciencia pueden hacer proyectos similares. Eh, hay, hay mucho que hacer también en el campo de la divulgación y pues así como nosotros nos juntamos, eh, como dijo Abel, nuestro grupo de la escuela, que surgió más que nada por, por tener una unión entre nosotros mismos y entonces fue como Mari Carmen nos pudo invitar también a, a realizar este proyecto junto, junto con todos los demás que están en el equipo de Tebio. Entonces, yo creo que es muy importante la parte pues precisamente de la unión, de la comunicación, y de la divulgación de la ciencia con todo el público. También el mensaje que, de parte de todos, y aquí, eh, queremos enviar a los demás jóvenes que se animen a tener estas iniciativas y que no se queden nada más en ideas. Anímense a probarlas. Y siempre va a haber gente con las mismas ganas que tú para desarrollar este tipo de proyectos que nos benefician a todos. Me encantan esas palabras, María Carmen, me encantan porque es, es algo que compartimos con ustedes este, y, y de verdad se los aplaudo. Este, me da mucho gusto que esta motivación y este, esta pasión por la ciencia cada día sea más fuerte en nuestras generaciones más jóvenes y, y pues vamos a seguir este, haciéndolo en actividades justamente como el examen y... ¿Qué les parece si ahorita ya entramos directamente a platicar del examen y en estos 20 minutos que nos quedan de, de charla para conocer este, todos los detalles? no? Este Veo que tienen tres categorías y distintas fases eh, sobre el examen. Eh, ¿Cuáles son estas categorías y qué se busca este, realizar o qué eh, se espera lograr en cada una de estas fases? Ok, tenemos tres categorías. Eh, la primera es Junior. Esta va dirigida principalmente para jóvenes de secundaria que, para que tengan un primer acercamiento a la biología y mostrarles, queremos compartirles ahí por qué nos gusta. En la siguiente categoría, que es Intermedio, eh, lo dirigimos más bien a jóvenes de prepa, donde, bueno, tienen un poquito más de nociones de biología, pero todavía también se están acercando a la biología. Entonces, para ver un, algunos problemas un poco más complejos, empezar a ver cómo es el método científico y ese tipo de cosas, ya en la categoría máster la lanzamos para jóvenes que se encuentren en prepa, pero consideren que tienen conocimientos avanzados avanzados de biología y también para jóvenes de los primeros semestres de universidad, donde, bueno, ya tienen algunas experiencias con la biología, entonces en la categoría máster ponemos otro tipo de desafío eh, para que sigan conservando ese interés que tienen hacia la ciencia y lo vayan alimentando cada vez más. Excelente. Y, y, y sobre las fases, este veo que tienen al, algunas fases este o, o todo va a ser eh, un solo examen y una sola actividad. Serán tres fases. Por cada categoría son tres fases. Entonces, el primer examen okay. se presenta el 9 de mayo. Ese examen eh, de, de ese examen se van a seleccionar a algunos participantes para que pasen a la siguiente ronda. La siguiente ronda en todas las categorías va a, a ir a aumentando la dificultad y puede que incluso cambie la estructura del examen. En la segunda ronda, pues también se seleccionan a una cantidad de alumnos, bueno, de estudiantes, y a la final solo llegan 20 concursantes que la, la final okay. es un verdadero reto, en todas las categorías es el más complicado, pero también el más divertido. Oye, Mari Carmen, este Jesús, Abel, eh, de alguna manera en las olimpiadas tradicionales, quienes hemos formado parte de ellas, sabemos que también hay muchas fases, ¿no? este Hay un examen, luego un examen más avanzado, e inclusive pueden haber eh, en algunas categorías Actividades experimentales. Eh, yo me imagino que por la distancia y la disponibilidad de cosas y materiales, pues no se van a poder hacer cuestiones experimentales. O si sí los tienen planeados o no nos quieren decir y que sea sorpresa. Eh, ¿Cuáles van a ser las fases más avanzadas? O sea, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo, se, este, podría esperar un participante si llega a la, a la última fase del concurso? Bueno, yo creo que eh, eso, en, en parte de eso de las fases finales del concurso, sí, sí queremos dejarlo más como una sorpresa para eh, las personas que alcancen a llegar, pero eh, sí les queremos mandar el mensaje de que estén preparados, porque como dijo Mari Carmen, sí va a ser un verdadero reto y va a ocupar eh, que tengan distintas habilidades que eh, vienen incluidas ahí mismo en la categoría de máster, y en los temarios Sí va a estar Va a estar difícil, pero va a ser muy divertido Sí, y okay. tal vez no podamos si no? tener ah, Tal vez no podamos tener un laboratorio Físico tal cual Pero Podemos hacer el uso De herramientas tecnológicas Para ir Probando otras cosas Entonces estén atentos En esa parte ah. Entonces, este, no sabemos si vamos a poder hacer experimentos como en un laboratorio, pero no descartan el uso de herramientas tecnológicas para hacer otro tipo de actividades. Yo creo que esto es un incentivo bastante interesante para quienes quieran participar. Este, y, y, y vaya, si ahorita no han quedado convencidos, este, quizás más adelante, pero bueno, el registro a, a cada categoría y el registro del examen es aquí mismo en la página, como podemos ver en la pantalla, ¿verdad? Aquí mismo en la pantalla vamos a tener este registro a junior, este, y habrá que darle clic acá. Tenemos el registro a intermedio y habrá que darle clic aquí. O el registro a máster, ¿verdad? Con todas las este, pues, este, todos los requisitos para esas este, categorías. Y esto les lleva a un este formulario en Google, que con eso ya quedarían este, sí. inscritos, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, y bueno, además de esto, este, pues está el temario. en algún hace, hace un momentito platicaron sobre el temario. este y, y pues podría ser interesante conocer este temario para saber cuáles son las... Las cosas que se van a ver en cada una de las categorías. Mientras se carga la página, nos podrían compartir sí. este qué tipo de cosas están considerando para cada categoría o van a ser la, la, los mismos temas. ¿Cómo, cómo hicieron esta, este eh, discernimiento de información para los temarios? Bueno, aquí los tengo preparados. Eh, voy a compartir pantalla. Pero bueno, la primera parte, en, bueno, en la categoría junior nos basamos en temas que se ven principalmente en el programa de la SEP. Entonces estuvimos revisando okay. libros y viendo cuál es el enfoque que se les da en la SEP, qué es lo que se ve. Y de ahí ya surgió el termario y tiene temas como introducción al método científico, qué es un ser vivo, qué es lo que distingue a los seres vivos del mundo inerte, eh, un una uh -huh. primer tratamiento del microscopio y la diversidad de la vida a esta escala, la química de la vida, porque bueno, los seres vivos estamos hechos de, de elementos químicos y todo ese tipo de cosas, qué es una célula, también como un primer acercamiento, ¿no? La evolución y su papel en la vida. Aquí también nos gustaría compartir que la evolución la tenemos como algo muy importante porque va uniendo como que todos los temas de la biología. Es el hilo conductor de la biología, no sus datos aislados. También Revisamos un poco la diversidad biológica, la importancia de los seres vivos, su clasificación. Y en un país como México, donde hay tanta diversidad de vida, era un punto que era casi casi obligatorio. Empezamos también con un poco la introducción a la ecología, al estudio del medio ambiente. La nutrición, okay. la importancia para los organismos la respiración y otros procesos físicos eh, que experimentamos y que también ayudan a nuestra salud, ¿no? En el temario okay, de yo la imagino categoría. Imagino que todo esto, ah, perdón, este, perdón, este, me imagino que todo esto pues va a estar eh, de acuerdo a pues, el nivel educativo de esa categoría, ¿cierto? O sea, en realidad no van a ser preguntas porque uno podría decir, ay, respiración en junior suena bastante este, complicado, pero va a ser algo realmente acorde a es, esta categoría, ¿no? Sí, vas, los problemas en cada categoría van a ser de acorde a la complejidad que se, se, que se ve generalmente en estos cursos, nada más que tal vez con un enfoque similar, pero un poquito diferente. En la categoría intermedio okay, y en la okay. máster los, los temas son muy similares, pero en la categoría máster, sí, la categoría máster, además ¿Sí? de lo que se pide en intermedio, se empiezan a solicitar habilidades como es el manejo de herramientas informáticas y ya conocimientos más avanzados ah. sobre... El, la metodología de la investigación, el, la redacción de artículos científicos, conocimientos básicos de estadística, okay. física y química porque bueno, en esta en las demás fases sí va a ser interdisciplinario, pero aquí sobre todo se va a remar se va a anotar mucho esto en los retos Ok, entonces, en realidad, este, no es solamente una cuestión de estudiar al nivel que le correspondan, sino que también se muestran las habilidades este, del nivel que le corresponden, y sobre todo en máster ya están buscando que no solamente conozcan mucho sobre biología, sino que tengan eh, estas habilidades de manejar herramientas de informáticas, la metodología científica y la redacción de reportes, de resultados, de investigaciones científicas, este, conocimientos básicos de estadística, biostadística, matemáticas, física, química, y todo esto aplicado a la, a la biología. ¿Alguna otra cosa que quizás estén considerando y que no esté explícito en, en este temario en cuanto a las habilidades que están buscando en los participantes? Bueno... Yo creo que algo que, que a lo mejor personas que hemos es, eh, participado en Olimpiadas, ya sea de Biología, de Matemáticas, de Física o de alguna otra área, eh, ya sabemos, pero tal vez las personas que no han participado no estén como tan enteradas, es que es, los exámenes de este tipo eh, también buscan en el participante un cierto nivel de creatividad, ¿verdad? O de imaginación para resolver el problema, porque a veces no son problemas que van tan directos, sino que Tienes que buscarle por ahí una solución que esté ingeniosa e incluso a veces te pueden calificar mejor. Depende de tu solución. OK. Entonces, también Cuando la de solución la de problemas. Sí, se evalúa Ay, pero... sobre todo creatividad. Entonces... Adelante, Maricamela. Ah, es que como dice Abel, se evalúa sobre todo creatividad. Entonces, sí les invitamos a verlo como un reto y salirse de, de lo que generalmente pensarían hacer, o sea, verlo desde diferentes perspectivas. Igual, igual es muy importante la coherencia de las respuestas, por ejemplo, en el caso de si hay alguna respuesta abierta, pues que todo, que todo lo que se, se esté reactando, toda la, la respuesta como tal, sea coherente con un razonamiento científico, entonces es, es importante más que nada eh, lo que comentaba mi compañero Abel, que es el, el entendimiento del problema más que los datos como tal, no se evalúa un conocimiento que te tengas que aprender, sino más bien el, el razonamiento que está ahí mismo en las respuestas del examen. Hola, hola, creo que tuve un pequeño problema de, este, un problema técnico, ¿me pueden escuchar bien? Sí, sí, ya. Ya, ok, este, sí, este, pero me quedé en las habilidades, este, que están buscando, este, promover, de ahí empecé a tener problemas en el, en el audio y en el video y en las pantallas, entonces, si nos pudieran platicar un poco otra vez sobre eso, perdón. Claro, eh, desde la parte que había mencionado Abel... ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Okay. Ah, vale. Eh, pues yo había comentado que eh, una parte importante que tal vez eh, personas que, que hemos participado antes en olimpiadas de distintas áreas, es ese tema ¿no? de la creatividad y la imaginación al momento de resolver problemas y el tener a veces un problema que eh, no podemos resolverlo tan directo pero tenemos que buscar por ahí el camino o cómo cómo atacar el problema es algo que también se evalúa mucho y Uch, no sé si ok sí entonces bueno como pueden ver el concurso es bastante completo bastante integral no es solamente un concurso de conocimientos Sí, este es. tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Este, voy a tratar de comentarlas todas. Este, nos mandan, han mandado saludos Ricardo May, han mandado este saludos, este, Patricia Navarro. Ella nos preguntó también este, que cómo entrenábamos, eh, bueno, cómo entrenaban, que es algo que ya este, mencionamos antes. Este, Rodrigo Vázquez ha preguntado que. Eh, pregunta si ¿sí han pensado en otros proyectos que les gustaría desarrollar. Y está seguro que les irá de maravilla en lo que se propongan. Este, y wow, yo me uno a este, esta certeza de Rodrigo. ¿Han pensado en otros proyectos que les guste desarrollar? ¿Qué les gustaría desarrollar? Bueno, creo que definitivamente queremos eh, seguir eh, con Kusan ágil y seguir desarrollando eh, proyectos, pero por el momento eh, tenemos el plan de llevar este torneo de biología a, un, a que sea un torneo anual, y eso uh -huh. es, es por, por el momento una de las metas que tenemos, pero sí, estamos abiertos a, a en algún momento desarrollar nuevos proyectos. Excelente. Este... Cris Abril nos manda, les manda a decir que muchas felicidades a todos los integrantes del grupo, que es un proyecto increíble. Efraín nos ha preguntado cómo, este dónde se inscribe si quiere participar, porque quiere participar. Entonces, bueno, a Efraín le comentamos otra, una vez más, la página que hemos mostrado previamente en, en pantalla compartida. Se, la dirección se encuentra en la descripción de este video. Eh, y ahí están las formas de registro que también analizamos hace un momento. Cris Abril nos preguntaba sobre los temas que tratarán los exámenes, que pues ya lo, ya lo vimos. Eh, Lupita, este manda saludos a Mari Carmen y a Tere de parte de Chiquiciencia. Este Gerardo manda saludos, este Zurich, este manda felicitaciones por el entusiasmo y el compromiso que están haciendo. Este Nati también saludos. Este, Alan López, Alex Listeño, este Cupertino Branding, Iracema eh, Fernández mandan saludos. Por aquí había una pregunta más sobre las habilidades. ¿Qué tipo de herramientas bioinformáticas sería necesario conocer? ¿Se va a utilizar algún software específico o algún banco de datos particular que puedan recomendarle o que nos puedan comentar para que los participantes se preparen? Eh, bueno, los software en específico se van a estar compartiendo próximamente, pero todavía queremos dejar eso como por sorpresa. Hasta que, ah, okay, okay, okay. hasta cuando sea la fase, ...alguna fase donde se vayan a emplear, pues ya estaremos especificando uh -huh. cuál se emplearía en esa fase. Ok. Este, y pues bueno, este entonces, eh, recomiendan este no no ponerse muy este, específicos ni que exista demasiada preocupación por las herramientas... Este, ¿no van a necesitar ningún tipo de software propietario o algo así? Eh, o sí no, todo el, software, todo el software que se usará en el caso de las herramientas informáticas, eh, será software disponible libre. Eh, OK. Si quieren ir practicando, podrían empezar a explorar, por ejemplo, la base de datos del NCBI o la base de datos de Unipro. Okay. O sea, lo que es Jim Bank, todas las cosas que pues, se conocen de manera cotidiana para un biólogo, ¿no? Jim Bank, me imagino que Blast es una herramienta que puedan conocer, cosas como esas, ¿no? Sí, si quieren empezar a familiarizarse, esas serían muy buenas formas. de. Oye, y mientras mientras busco información sobre los colaboradores y así, este, platíquenme algo. Este, además de la cuestión, digamos, este inspiradora que podría llevar a, a algún participante a entrar en el concurso, pues siempre es bueno tener algún otro tipo de motivación, ¿no? este ¿Van a dar algún tipo de premio? Eh, ¿s -s -s -sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí tenemos... Sí tenemos sí tenemos ahí estamos administrando premios con los colaboradores que hemos conseguido y próximamente también okay. haremos la, la publicación de, de los premios que han estado eh, administrándose pero sí sí va a haber premios y pues puede ser algo que los impulse todavía más a querer participar en el torneo igual igual es muy ¿Cómo importante ¿Cómo qué premios? ¿no? Este, ¿nos pueden contar? Claro claro bueno. Ay perdón puedo, ¿Puedo? Un premio muy especial que tenemos por aquí para todos ustedes que les gusta la ciencia es una participación especial en clubes de ciencia. Poder anexarse a este tipo de actividades que, bueno, en la próxima edición de clubes de ciencia. Esto es para la categoría de intermedio y máster, los dos primeros lugares de esa categoría, de cada una de esas categorías. Entonces sí. van a tener un premio por parte de, de clubes de ciencia. Entonces, pues me imagino que eso es bastante, este, bastante bueno. Y me imagino que no son los únicos, pero este, pues, este, sorpresa. Este, para los participantes, además, solamente no, no se vayan con la idea de que solamente van a tener una cosita nada más. Estamos a punto de, de tener que terminar la, la transmisión y no quiero dejar pasar la oportunidad de, este, de cerrar, pues mencionando o este, dándoles espacio para que mencionen a los colaboradores, patrocinadores o, o todas aquellas personas que han este, estado este, con ustedes y que a ustedes les guste, gustaría hacer una, una mención. Por lo pronto, pues ya nos mencionaron, por ejemplo, a, a clubes de ciencia. Y este, no sé si este, nos puedan platicar de manera rápida acerca de sus colaboradores, acerca de sus este, patrocinadores, etc. Vale. Bueno, no. la que ha estado más en contacto directo con todos estos colaboradores ha sido Tere. Entonces, ¿es posible que ella entre para explicarnos un poco? A ver, aquí está Tere. Ah, hola, pues, bueno, al principio teníamos contacto con lo que viene siendo la Academia Mexicana de Ciencias. Y ya la Academia Mexicana de Ciencias nos estuvo apoyando en la parte de asesores. O sea, prácticamente ahorita tenemos asesores por parte de la AMC. Y en otros puntos importantes con la parte de, de patrocinadores fue... La alianza con clubes de ciencia, la alianza con la Sociedad Estudiantil de Biotecnología y Bioingeniería de Yucatán, que están ligados con lo que es la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Eh, también tenemos a la Sociedad Científica Juvenil, tenemos a, a, por ahí a los Argonautas, que acaba de salir, es una, un nuevo patrocinador nuevo. Eh, tenemos igual a Omnisciencia, que igual es reciente. Tenemos a la Sociedad de Biología de Chile. Que, pues, más que nada, igual la Sociedad de, de Biología de Chile, pues, realmente nos están apoyando con la difusión y con la vinculación entre Chile y México. Y, pues, ahorita nuestro patrocinador más fuerte es Más Ciencia por México, que igual nos está apoyando con este, con este webinar, y también nos está apoyando con la parte de premios, entonces tal vez por ahí tengamos igual otras, otras asociaciones con premios, pero realmente así como decía Pepe, vamos a dejarlo a la sorpresa para nuestros, ahí para nuestros concursantes no eh, también tenemos otras asociaciones científicas como lo que viene siendo a ver, ahí está Sevi, Comuniciencia, Sociedad de Uf. uf, está este, también, creo que ahí se me fue a mencionar a, a SCJ, a... Uf, en total son 11 asociaciones que son las que nos están ayudando y creo que sería muy bueno que ahí nos compartan la, la imagen con todos los colaboradores actuales, porque la verdad sí son bastantes. Está Esporae, que Esporae estuve desde el comienzo, y precisamente Abel y Jesús son parte de Esporae, y también está la Asociación de Nanotecnología, es una nueva sociedad que está por parte del UNAM. Entonces, es muy importante esta, esta vinculación con este tipo de asociaciones, más que nada porque pues son nuevas, ¿no? Son nuevas y y nos están apoyando, entonces realmente es muy, muy importante. Ah, está ahí Chiquiciencia, igual, sí cierto, se me estaba yendo. Está Chiquiciencia, que muy sorprendentemente es una niñita de 9, 10 años, que se encarga de la divulgación científica y que es un talento UNAM, entonces realmente sí me sorprendió mucho, mucho esa parte de, de esa vinculación. Igual está Divulgaciencia, eh, que más que nada es, Divulgaciencia viene siendo de Puebla, Puebla, México, y divulgación igual nos, va, nos está ofreciendo un taller para que nosotros nos capacitemos en esta parte de divulgación y siento que es una parte muy importante de mencionar. Entonces, eh, más que nada, si ahí ven a nuestra foto y portada de nuestro Facebook, ahí pueden ver a nuestras, 11 a nuestras 11 asociaciones y probablemente añadamos más con lo que respecta a esta semana, en lo que nos van confirmando las demás asociaciones. A ver ahí si Pepe puedes eh, compartir la imagen. Permíteme nada más si la encuentro. Este, y si no, bueno, este también ahorita la podemos compartir este en, en, en nuestras redes sociales y poner este esta imagen. Este, porque no la tengo a la mano, la verdad, este, ahí sí yo me quedé un poco este, este eh, en curva. Pero este, si me la mandan, ahorita la transmitimos, aunque, aunque estamos un poco colgados del, del tiempo. A ver, aquí tenemos esta imagen, vamos a intentar observarla. Este, acá están colaboradores, vamos a colocarla acá. Mientras, mientras se carga, no sé si alguien quiere hacer un último comentario de despedida, mientras este, ponemos la imagen de la de los patrocinadores. Pues, a mí me gustaría agregar, no como tal un mensaje de despedida, sino más bien um, invitar a toda la comunidad también a, a seguir nuestra página. Por parte, por ejemplo, de en Instagram vamos a estar publicando consejos para el examen. En, en Facebook también vamos a poner unas dinámicas. Entre hoy y mañana eh, invito a los que nos están viendo en este momento que estén muy atentos porque se van a dar un par de convocatorias ahí que también son sorpresa y que van a Ayudar también a que la comunidad sea, se integre al, al concurso un poco más. Igual invitamos eh. a eh, estar pendientes con los nuevos patrocinadores ahí que vamos a estar teniendo. Más que nada, porque igual nos van a estar ahí dando cositas nuevas. Entonces, nada más de la nada, estar pendientes de los medios sociales más que nada. Ok, entonces recuerden toda la información sobre... Eh, Nuestros este, colaboradores, ay perdón, no, no me quería poner yo, pero van a estar aquí debajo en la descripción de este video, inclusive la parte de arriba puede quedar, este, estoy tratando de transmitirles eh, la imagen que nos habían comentado junto con este... Eh, <coughs> y eh, lo que estamos este, viendo, que está aquí, yo creo que ya. Ay, pero ahora los perdí a ustedes. Eh, ¿Quieren compartir, muchachos? Mientras se carga la imagen. Ya, ahí va. Vale, pues yo creo que. Eh, animar a, a todos los que están viendo este video a que participen, ¿no? Y que puede ser una gran oportunidad y, y pueden aprender mucho de, del torneo. Excelente. Pues, este, con esta imagen me gustaría este, pues, agradecerles y este, por su tiempo, por la paciencia... En, este, en esta etapa de pues, experimentar con la tecnología, nosotros también en, en este seminario, en esta entrevista, este, que, dadas las instancias dobles, porque pues, es, tanto están, estamos dispersos en toda la República, como aunque lo, no lo estuviéramos, no podemos juntarnos por la situación actual, pero... Muchas felicidades por parte de Más Ciencia por México, un gran reconocimiento al trabajo que están realizando, es un honor poderlos apoyar, es un placer poder contribuir con eh, esta meta de transmitir con ustedes la biología, la ciencia y el gusto por el conocimiento, el gusto por saber, estamos eh, muy inspirados por ustedes también, a nombre de todo el equipo de Más Ciencia me gustaría este, compartirlo con ustedes y realmente es un honor poder colaborar y poder seguir colaborando en los siguientes ediciones del, del concurso. Este, aquí está la imagen que nos habían pedido con todos los patrocinadores para que no se nos olvide nadie. Este, ahí quedan en pantalla y estuvieron en pantalla un ratito. Entonces, si me permiten nada más para podernos despedir bien, voy a dejar de compartir la pantalla y regresar a pues, nada más nosotros, este, y pues un agradecimiento enorme por estar con nosotros, acompañarnos en esta entrevista en la página de Más Ciencia, muchísimas gracias por, eh, por, por lo que hacen también, por, este, no solamente por este, compartirnos y permitirnos ser parte de ello, sino muchas gracias por lo que hacen, y pues les deseamos... Todo el éxito, la suerte no, porque la suerte es para los que no se preparan y ustedes están bastante bien preparados por lo que hemos podido ver en esta hora y cuarto de, de plática. Este, mucho éxito y pues eh, seguimos en contacto, seguimos este, promocionando y esperemos que pronto nos puedan platicar más sobre lo que este sobre los ganadores, cómo vieron la experiencia, quizás nos podamos ver más adelante para darle una continuidad a esta a esta plática, ¿qué les parece? Claro que sí, claro, muchas, claro, gracias que muchas gracias por gracias. la oportunidad, por ayudarnos bastante en este gran proyecto, y nada más para terminar, jóvenes que nos ven desde casa, muchas gracias, porque también... Miren, el proyecto se está haciendo para ustedes y sin ustedes esto no funcionaría. Anímense también a ir probando sus ideas porque todos juntos podremos salir de esta con ayuda de la ciencia y nuestra pasión por compartir todo esto en comunidad. Totalmente de acuerdo con Mari Carmen y pues... Muchas gracias, muchachos. Recuerden a todos los que nos están este, viendo, eh, está este video va a quedar en las redes sociales de Maciencia, y me imagino que este Custal Miatzil lo va a compartir este, más adelante. Este lo van a este, promocionar con toda la información. Las ligas que hemos mencionado, los vínculos a la página a redes sociales van a quedar dentro de la descripción incluyendo la convocatoria para que si hay alguien se interesó puede entrar y pues a nombre de este nombre de medzil y a nombre de más ciencia por México este quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta entrevista a los 20 que nos acompañaron hasta el final muchísimas gracias por sus preguntas no les puedo, no les pude hacer mención a todas pero este sepan que las vimos este, mientras nos las hacían muchas gracias por acompañarnos por su atención chicos de Custal Metzil muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo por su atención y nos vemos hasta la próxima vale, gracias perfecto. hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adió adiós a todos en casa bye, bye.